No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se venza. Bienvenidos a todos, muchachos, muchas gracias por acompañarnos. Somos el Go Team. Así es, desde Esperanza Sonora para toda Latinoamérica y el mundo, en esta previa al Pichon Cup en su décima edición. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias ahí al médico, al médico Tepic. Saludos, hermanos, Nayarit. Muchísimas gracias a todos. Estamos haciendo la última prueba. Está todo listo. Ya para lo que será el día de mañana, o más bien, ya hoy, más tarde, el Pichon Cup. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos, bienvenidos sean, aquí estamos, muchachos, gracias. Yo soy Tepi69, estamos en vivo y a todo color, como pueden ver, aquí andamos en la presentación. Gracias, Sumaya, gracias, gracias, gracias, muchachos, Giovanni, a las 2 de la mañana, estamos haciendo la última prueba, ya está listo todo para el lanzamiento del de Pichon Cop en su décima edición. ¿Qué les parece la interfaz? Ahí están Taquito y Yagami que van a ser los primeros exponentes en echarse un jaripeo. Ahí un torito, muchachos. Una retita básica, rápida para la prueba solamente ya del Pichon Cup. Bienvenidos a ella Gómez, a Sumaya, gracias. Ahí está la pantalla completa. Lo que va a ser el Pichon cop más tarde. Así de sencillo. Muchísimas gracias a todos. Por favor, se escucha bien el, el sonido, confirmenme confirmo muchachos, estamos en la última prueba ya Prueba de sonido, prueba de video Qué bonita se ve la imagen, viejo Pero qué chulada, recuerden Rino, Kula Los dos Pacos, ese Paco y Go Paco van a estar acá presentes Con Yagami, con Taquito, con Cámara Con Kim, con muchísimos muchísimos jugadores acá de la región de harto nivel, muchísimas gracias a todos por acompañarnos Se escucha toda madre, gracias hermano Listo, entonces vamos a iniciar, ¿qué les parece? Con un duelo, exhibición AFT3 entre Taquito y Yagami Solamente ya para retirar los muchachos Este punto no va a valer, a partir del siguiente va a ser el definitivo Lo que viene es el Pichon Cup, todo está listo, ya pudieron verlo ustedes Muchas gracias, en serio Ya lo están viendo muchachos Honestamente se escucha Se mira de rechupete Muy bien Ahí está, todo listo Todo listo para arrancar La interfaz de El juego, Mario Estrella gracias De los jugadores Player 1, Player 2 Recuerden que será un evento patrocinado Por SNK en compañía o auspician El Gotim Y Tepi 69 Gaming Channel Muchas gracias a todos Es el Pichon Cup en su décima edición Acá andamos Saludos Gracias por acompañarnos a partir del siguiente punto Vamos a iniciar con este duelo Exhibición ya para irnos a descansar Está todo listo El sistema quedó al trompo Recuerden también vamos a tener El Dragon Ball Fighter por ahí y el Street Fighter 5 Como grandes eh, Juegos o platillo fuerte ¿no? En este Pritchon Cup décima edición Les recordamos también Que como invitados estarán CDM Rino Y por ahí de la Nación del Hielo Kula Así es, grandes invitados Qué bonita quedó la interfaz ¿A poco no, morros? El micro Se escucha bien, el juego bajo Ahorita le subo el juego, hermano No te preocupes Listo, vamos a iniciar con este primer encuentro de el Pichon ya de manera oficial. Es la única prueba que vamos a hacer, la única prueba, maldita sea, que vamos a hacer. tiene que salir bien de primera mañana. Ya le subí el juego médico, vamos a ver. Yagami contra Taquito, Taquito contra Yagami en la prueba de oro, muchachos. Villene, Long y Mai para Taquito Por su parte, Kukri Clark y Mai También para Yagami Vamos a iniciar con esto, las hostilidades FT3 la reta Ya para irnos a descansar, bienvenido Miguel Ángel Estamos en vivo hermano Totalmente en vivo, muchísimas gracias por acompañarnos La prueba Previo al Pichon Cup Lanza ataque de zone en estos momentos Yagami Buscando Distancia, el cross que no impacta por parte de Taquito No quedó expuesto, encuentra buena defensa. Ahí Jennet intenta el abajo de... También Yagami, ahora sí se lanza al frente. Busca, está en la esquina, Jennet se zafa. Apenita sujeta, se vuelve a liberar. Intenta con la bola ahí Kukri. Midiéndolo solamente Taquito también llenando un poco de barra. Impacta bien ahora en estos momentos, desde abajo... No ejecuta el IEX para prolongar Miguel Ángel, gracias Bienvenido hermano, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos Entra Cutri con todo Va a definir, sí señor Confirma hermoso el combo Intenta el reset, come con todo Esa coleta el vestido Y vence Taquito, le dio la vuelta en el último segundo Allí Con el último ataque Fortuito para Taquito Y encuentra bien, lo rompe 30 estrellas por parte de Miguel Ángel Gracias, agradecido hermano Edmundo, cómo anda el mundo? todo listo ya hermano para el Pichon Cup, excelente la definición ahí de Yagami y ya lo impacta, ya lo empata con Clark, no hay nada para nadie, estamos iniciando con esto, dónde está el bracket, mañana lo tendrás viejo en vivo, pues no está ahorita, todavía no lo hemos, no lo hemos, no lo hemos baraqueado vaya. Se acabó hoy el torneo. Luis Felipe, ¿cómo está, maestro? Ahí, aquí. Eh, el torneo es de un día, sí, señor. Va a iniciar entre 3 y 4 de la tarde, el día de mañana. Bueno, hora pacífico, por supuesto. Miguel Ángel, quise enviar 305. Gracias, gracias, hermano. Tres barras de poder son las que tienen en estos momentos. Yagami, todo para reventar esa Luong de taquito. A ver si puede. Estas son casuales, hermano casuales ya, previa, es la última prueba que vamos a hacer, ya quedó todo listo la verdad quedó muy bien la interfaz me gusta mucho cómo va quedando ahí están los jugadores abajo, la barra, los sponsors todo, Y acá yo. muchísimas gracias a todos, bienvenidos buena noches, muchachos vamos a continuar el último personaje es para Yagami, vence ahí taquito entonces con long, le funcionó no optimizó. En estos momentos lo está haciendo Yagami de buena manera. 10 hits es lo que consigue. Gran movimiento. más. Gaya. Gracias, hermano. Gracias. Busca la zona. Por ahí, taquito. Gana bien el salto ahora. Yagami aguanta perfecto la investida de su rival. Intenta la zona. Bien zafándose con el salto hacia atrás otra vez. El Player 2. Una vez más. De frente, va. Intenta por abajo. No hay defensa por parte... De Taquito en estos momentos Se lanza al frente, excelente descendente Y definición para Mai Pierde la mitad de sangre De su personaje Yagami Pero hay muchísima recuperación Gracias hermanos La prueba final Ya el día de mañana vamos a entrar con todo No habrá tiempo Solamente de La efectividad, Qué buena Doble X. Lo pierde Yagami, intentaba quizás el reset, sujeta igual, lo lleva a la esquina, impacta en Wake Up el nivel 2 ahí, Taquito de buena manera, el cross-up en estos momentos no fructifica, lo lleva otra vez más a la esquina Yagami, ya es el momento para buscar la remontada, no puede, lo perdió Taquito, le da oportunidad de regreso a Yagami, lo va a aprovechar, vamos a averiguarlo, cardíaca la primera definición, no fue así, cuatro patadas débiles, primer punto para Taquito. En esta prueba muchachos De el Pichon Cup Muchísimas gracias a todos 1 a 0 Inicia Taquito Al frente Rola Carrizales, gracias Vamos a continuar Bienvenidos a todos ¿Agradecido en serio? Muy bien, Real Kim, mañana los estaré viendo, saludos, saludos ahí al maestro, al sensei Real Kim, le manda saludos Taquito, por supuesto, Organizadores, allá vamos a estar en el, en el Evo, en agosto, muchas gracias Real Kim, nos manda 500 estrellas, hermanos, muchas gracias, recuerde el pool, lo van a ver completamente aquí en Tepi 69, el top 8 directamente al Go Team, así que pónganse bien, el día de mañana nos coordinamos, recuerde el top 8, Toda la ronda principal la vamos a ver Por la página de GoTeam Aquí mismo en Facebook Por su parte, las preliminares Toda esa ronda de grupos La vamos a ver acá en mi página Así que, pendientes muchachos Vamos a darle con todo Sí, ya se arregló todo Reinaldo, muchísimas gracias Paul Espinosa, 200 estrellas más Muchísimas gracias Estamos ganando más Que en el mismo torneo al rato, estoy seguro Muchas gracias muchachos Ingresa al Confirma Taquito, qué bien, no dejó caer Y prolonga el ataque con todo Y su super, muchísimo daño ahí Sobre Clark 6.50 Viene con todo ahora Yagami intenta evadir No puede entrarle de frente, gracias Mendoza Yo también te quiero hermano Dos barras, prácticamente tres ahora para Yagami sí. Ya la sumo Dos para Taquito, cuidado Acá Yagami en un movimiento Le da la vuelta a esto, eh Taquito tiene que ser muy muy Estratégico en su defensa Encontró, uy los se había Entregado una lástima para Yagami También, no esperó el error De su rival Y ahí está, Taquito enfrenta Y consigue la patada Directo al hocico ahí de Clark Muchas gracias muchachos Confirmen por favor Cómo se ve la imagen, cómo se escucha el juego La voz Agradecido en serio eh lo, lo pierde una vez más ahora Yagami. No está siendo efectivo en sus ataques. Hay dropeo por parte de Mai. Otra vez. Interesante. La Luon que está manejando Taquito. eh Qué buena por abajo. En el cambio de guardia ahí. ¿eh? Buscando un reset que no llega para Luon. De todas maneras está en la esquina. Hace la finta solamente de la patada. Y se lanza al frente agazapado en estos momentos. Taquito en la esquina. Y ahí lo tiene Yagami bien controlado. Espectacular la manera de atacar con un salto vertical. Y después con un EX. Vamos a ocupar mesas y sillas. Sí, güey. Sí vamos a ocupar. Así es. Te traes la mesa nomás. Con eso nos vas a ayudar mucho mañana. Ahí está Mai. Otra vez el riembu Ahora para Taquito en un skin rojo. Eso. Gana el salto ahora. Yagami tienen todo, eh. Para quitar y hacer mucho daño A ver quién va a ser el primero En ejecutar el combo ¡Qué buena! ¡Va a ser Yagami! ¡Lo tiene en la esquina! ¡Muy bien! Atacando sobremanera Ante Taquito Que vio solamente Recibir madrazos, lo pierde Dropea a Taquito en el último momento No lo puedo creer, bien por parte De Yagami, doble y ex. ¡Y otro más! ¡Uno iguales! ¡Estamos empatados! Mucho grito, ¿no? Mucho Pierde, todo bien, excelente. Uno a uno, saludos, Fuentes, ¿cómo andas? Gracias. <risa> Continuamos entonces, amigos. Agradecido por la oportunidad aquí al Gotim. De verdad, estamos muy contentos de un proyecto más. Que está siendo fructífero hasta el momento. ¿eh? Así que ahí vamos. Gracias, gracias. Uno a uno. Gracias a Rola Carrizales, a Cristóbal. Ya se nos fueron los muchachos. Se otra vez... Girando ahí Yagami. Una vez más, qué buenas tintas maneja Kukri. Eh. Por todos lados, no sabes de dónde eh, lanzar tu defensa. Dado el ataque y la ofensiva que maneja Kukri. Buen inicio prometedor para Yagami sin duda. Y ahí va, otra vez. No lo pierde. Son 10 golpes. Y sigue castigando a Taquito. Recién se zafa con Long. Y toma la ofensiva. Lo regresa a su lugar ahí Kukri. Y va con todo. De verdad. Se mira bien. Se escucha bien. Son las 4 de la mañana. Lo siento, Ferreira. Acá no lo es. Acá son es la 1 de la mañana apenas, hermano. Muchísimas gracias. Ya con esto nos vamos a descansar. Quedó listo todo. Entra Lom de frente. Activa la barra Taquito. Y viene un daño desproporcionado contra Kukri. Sí, señor. 10 golpes. Más de la mitad de sangre eliminado para el primer personaje todavía de y ¡Qué bien! ¡Otro más! ¡Buena! De lado a lado y castigando ahí. Eso es abajo. Con C. Muy bien. Hermoso. ¡Eso es! ¡Qué bueno para Taquito ahora! Queriendo regresar con Mai. Al menos se quita el 3 por 1. Elimina el asterisco. Para Yagami. Y vamos al frente. ¿Cuándo juegas? La no no sé, Paul. La próxima semana, güey. Ahorita va a ser el pichón cop, hermano. Va a ser pura retiña en vivo. El torneo completamente. Recuerde, Rino y Kula. Invitados especiales para... El torneo. Muy bien. Muy bien. Espectacular el regreso que está consiguiendo hasta el momento Taquito con Ahora sí, se va a acabar esa ventaja. Entra con el área, abajo al suelo, el tornillo para Clark. 9, el combo. Para Yagami, otra más. Lo manda por los aires y viene el doble, se acabó. Le da la vuelta a Yagami al marcador y toma la delantera 2 a 1. Bien, por parte de Yagami, está cerca de vencer. ¿Qué juegos van a hacer? Va a ser el Kof 15, el Street Fighter 5, mi hermano. Por ahí algunas casuales del Dragon Ball Fighters, vas a ver, y de todos los demás Kof, seguramente, ¿no? Va a haber mucha, mucha reta. Mañana va a haber transmisiones simultáneas. En la página del Go Team Y aquí conmigo en Tepi69. Así que esténse pendientes. Ahí está. Yagami y Taquito. Yagami cerca de vencer. Dalmat Gaya, gracias. Muy bien. Eso es. A ver qué es lo que sucede Intenta por fin Taquito con Villene Consigue algo de ventaja Que acá se va a terminar Qué bueno el ataque con Kukri Intenta reset, casi lo conseguía Una prolongación De combo es crítico Ahí está sobre las cuerdas Taquito en estos momentos Va con 10, son 3 al final Muy bueno el castigo Tremendo, tremendo, tremendo Bárbaro lo de Kukri para Yagami y parece que va a ser uno de los jugadores que van a pelear el día de mañana. Sin duda. Viene Luong para Taquito. La mitad de su personaje como ventaja para Yagami y sigue robando. Bien. Buenísima. Está en la esquina Luong. No puede, no puede zafarse, quitarse. Ahora sí lo hace de frente. Rebota en la pared en estos momentos Kukri. Doble patada antes de que cayese. Y una más abajo para vencer. Muchas gracias, Dalmat. Gracias, muchachos. Es el turno de Clark. Ahora para Yagami. Tiene todo, ¿eh? Acá Taquito para darle vuelta. Quiere el empate cuanto antes. El player 1. Dígame cómo se ve todo, muchachos, por favor. Estamos en las últimas pruebas. Ya para. Lanzará el torneo el día de mañana, buenísima, bien lo hace Colón ahí Taquito, va de frente, consigue entrarle, revienta ahí, la cara de Clark contra el suelo, se acabó, le dio la vuelta a Taquito muchachos, hermoso comeback, hermoso comeback y va por más. A ver si puede acabarlo de una buena vez. Muy bien. Ahí está. Backthrow para Long. Estamos haciendo los últimos cambios. Como pueden ver, ahí arriba en la barra de score. Me gusta más el color que estoy manejando en estos momentos. Así que estamos en las pruebas. Repito, ya en lo que será el lanzamiento del torneo, en unas horas. Gracias a Rola, gracias a Dan Back throw para Long. Como le dio la vuelta a Taquito con este personaje femenino a base de patadas. 2 a 2. Muy bien, la última y nos vamos. Acá termina la prueba, muchachos. El torneo va a ser a Pulse FT2. Recuerden, finales FT3. Así de sencillo, como un torneo oficial. El día de mañana, en punto de las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Ya estaríamos iniciando, gracias al comandante Lío. Voy por Taquito, dice, bien. Haciendo ahí sus... Sus votaciones, sus conjeturas, sacando todo. Gracias, muchachos, de verdad. Ya a, a altas horas de la noche nos están acompañando en esta prueba. De... El Pichón Cup en su décima edición acá en Esperanza Sonora para toda Latinoamérica y el mundo. Ingresa en Overhead. Ahí Bigennet y lo pierde. Entra de nuevo y lo vuelve a perder Taquito. No confirmó. No, no, confirmó, no hay EX. No hay nada. Se quedó parado, plantado. Ahí con Bigennet. Y ahora sí, midiéndolo con Kukri. Interesante cómo Yagami. Los puntos anteriores dominó con él. Y acá Taquito lo está conteniendo. Gracias, Dalmac. Está cerca, listo. Es una realidad. Venció Yagami. Sin embargo, quitó y eliminó también mucha sangre. Ahí, B. Jennet. Estamos 2 a 2, muchachos. El día de mañana, entienda, recuerde, sintonice aquí en Tepi 69 todo el pool. Después, terminando. Nos vamos a ir a el Go Team. Ahí vamos a estar con el Top 8. Gracias a todos. Agradecido en serio. Chuy, David. Saludos, ¿cómo estás, hermano? Apoyando, apoyando la causa. Gracias, muchachos. Somos el Go Team. Rino y Kula, los invitados especiales para este evento acá en Esperanza Sonora, en el norte del país, en donde también se juega, se juega Kof. Gracias, Visiorama, muchísimas, muchísimas gracias Vamos a darle duro contra el muro El día de mañana, y así le van a dar a Clark Ahora muchachos, hermoso combo Doble X, falla el DP Intenta, ahí Taquito Prolongar su ataque, en reset Por la espalda entra Clark, activa La barra, y a volar Derecha, vámonos Va a confirmar de una vez con el Clímax, y ahora sí, la torcedera De hueso, toma Contra el suelo Muchísima sangre, eliminó ahí Clark Le mete un pierrotazo Todavía al final, en el hocico En el mentón ahí a Luang. está cerca de caer Qué impresionante el comeback Por parte de Yagami ¿eh? Cómo le da la vuelta en el último segundo ahí. Y está en match point Muchas gracias amigos Esto, esto va a ser El día de mañana, una fiesta Se los aseguramos muy bien, venciendo. Ahí está. Qué buena. Último round de la personal. Muchísimas gracias a todos. Como puede ver, ya estamos listos. Terminamos todo. Interfaz, configuración, edición, todo muchachos. Estamos a nada ya de lanzar el Pitch on Cop. A unas horas. Hay que ir a descansar solamente y despertando. Acá se va a definir. ¿Sorprende? No, señor. Se entregó. Es todo para Taquito, tal parece. Yagami quiere eliminar. Todavía tiene más barras de poder ahí. Taquito, que bien ingresa en over. que es una lástima. Lo pierde. No así, Yagami. Eso, una vez más, está en la esquina. Taquito, cerca de terminar esto. El salto es para la Mai de Yagami en traje oscuro. Jim Michael, saludos. Todo mi dinero a Kula. Victoria, entonces, para Yagami. Gracias, muchachos. Esto fue... La pelea de exhibición. Ahí están Taquito ahí están Yagami. Saludando a la cámara, los dos. Entonces, mañana, recuerde, estaremos estaremos lanzando el evento. Mi cámara, pues, no hay necesidad de tener HD. <ríe> sí, con los jugadores estamos listos. No hay nada más que hacer. Saludos allí, Michael, desde Perú. Ahí está, mira, toda Latinoamérica presente, repito. Gracias, muchachos. Listo. Nos vamos a descansar. Esto es el Go Team, el Pichon Cup, en su décima edición. A nada de iniciar. Pásenla bien, hay que descansar. Nos vemos mañana a mediodía. Hasta pronto, muchachos. Bye-bye. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Evento, recuerde, por invitación del Go Team y de Tepi69 Gaming Channel. A descansar, morros. Hasta mañana. Gracias.